El libro de Esdras, capítulo 1 Para que se cumpliera la profecía del Señor dada a través de Jeremías, el Señor animó a Ciro, rey de Persia, a emitir una proclama en todo su reino y también a ponerla por escrito, diciendo Esto es lo que dice Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha dado la responsabilidad de construirle un templo en Jerusalén, en Judá. Cualquiera de ustedes que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén, en Judá, para reconstruir este templo del Señor, el Dios de Israel, que vive en Jerusalén, que su Dios esté con ustedes. Donde quiera que los sobrevivientes vivan actualmente, que sean ayudados por la gente de esa región con plata, oro, bienes y ganado, junto con la donación voluntaria para el Templo de Dios en Jerusalén. Entonces, Dios animó a los jefes de familia de Judá y Benjamín, así como a los sacerdotes y a los levitas, a ir a y reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Todos sus vecinos les apoyaron con regalos de plata y oro, con bienes y ganado, y con otros objetos de valor, además de todas sus donaciones voluntarias. El rey Ciro también recuperó los objetos pertenecientes al templo del Señor que Nabucodonosor había tomado de Jerusalén, y colocado en el templo de su dios. Ciro hizo que Mitridates, el tesorero, los recuperara, los contara y se los diera a Césbazar, que era el líder de Judá. Esta era la lista. Treinta cuencas de oro. Mil cuencas de plata. Veintinueve cubiertos de plata. Treinta cuencos de oro cuatrocientos diez cuencos de plata a juego y otros mil artículos. En total había cinco mil objetos de oro y plata. Cuando los exiliados salieron de Babilonia para ir a Jerusalén, Sesbazar se llevó todo esto con ellos.